buen día estamos en uno de los mayores paraísos ciclistas de nuestro país yo diría que de invierno el que más estamos en la costa blanca alicante es una de las provincias españolas más montañosas y aunque no hay grandes colosos puedes acumular desnivel hasta aburrir y lo mejor no es eso es el clima estamos en pleno invierno y creo que a las 10 de la mañana hay 13 grados dicen que hay más de 320 días de sol al año y justo hoy nos ha salido niebla pero bueno seguro que enseguida levanta por no hablar del estado de las carreteras y de los senderos porque también es un paraíso para la mountain bike parece que me hayan contratado de, de la generalitat valenciana para hacer promoción pero no además el paso de carreras con mucho nombre como la vuelta a españa ha hecho que esta zona sea cada vez más conocida y más frecuentada por ciclistas todo eso hace que grandes equipos profesionales vengan aquí a hacer su pretemporada a ver si vamos a uno. Pretemporada también es la nuestra, así que no esperéis rutas de 3.000 metros positivos porque no, eso lo dejamos para primavera. Hoy una rutita con un par de puertecitos que os iremos explicando a medida que vayamos haciendo, así que quedaros si queréis ver cómo va nuestro primer día de stage, bienvenido. Ah, que hoy no salimos solos, ¿eh? que vamos acompañados. Me parece que hoy va a haber palos. Hoy a mí me sobra todo, eh. queda y yo, yo. Va a no, no, Así empezamos el primer puerto por Detudors, unos 17 kilómetros de puerto. Ya llevamos a tonto 14 kilómetros subiendo desde Venidor, así que será pues como un puerto de 30. Bien, para empezar el día. Bueno, estamos en enero y yo ya sin coger la vicecarotena, desde septiembre tenía y teniendo la flechilla hasta oxidada Es que ahí trabaja ahora. Tiempo de esto es una maravilla. Así es que vamos a de ¡Qué lujo! Bueno, volvemos a hacer lap a los 20 km de venidor porque ahora sí que parece que empieza de verdad el puerto de Tudón. 11,4 km de puerto al 5% no es un puerto os category, pero para después de las navidades es suficiente vamos que se nos va la grupeta eh venga vamos a cogerlos sube, de lujo! ¡Uey! ¡Coronado! ¡Por de Tudons, coronado! Oye, qué puerto más chulo, ¿eh? Me ha encantado, sobre todo el asfalto. Es que espectacular. ¡Qué envidia! Es uno de los puertos más típicos, sino el que más, de la provincia de Alicante. Unos 11,4 kilómetros... 700 acumulados sí, sí. Llevamos 1150 ya desde venidor, O sea Prácticamente 30 kilómetros subiendo Y desde aquí Se puede seguir subiendo A Itana Que es una base militar Y que seguro Que a muchos os suena Porque hasta aquí Ha subido alguna vez La Vuelta a España Final en alto Como a mí me gusta Pero No se puede subir Ni en bicicleta <risa> Ni en coche Así que nada Nos quedamos aquí Puerto Coronado Y ahora una bajadita A disfrutar Bueno a disfrutar No yo sí disfruto más subiendo <risa> Y luego en otro puerto Quedaros que ahora Enseguida os lo cuento bueno, además estoy disfrutando Porque hoy estoy saltarín que llevaba cuatro meses sin coger la bici de carretera, pues he subido 190 normalizados. La BTT te pone muy fuerte, fuerza, reflejos, agilidad. Hay que hacer BTT y más en invierno. Hacerme caso, Daniel. Más BTT. Hemos visto muchos profesionales, pero yo no conozco a ninguno. Pero se nota, se nota. Cuando te pasa alguno. El, el tipo que gasta en la forma de pedalear las bicis que llevan la ropa la clase y todo como cuando paso yo más o menos bueno esa subida de ahí es la de Aitana es dura ¿eh? porque son 6 kilómetros acumulan más de 500 metros pero nada ah, hoy nos quedamos sin hacerla de momento nos abrigamos nos vamos para abajo y a seguir Atención, aquí es que hace un calorazo. Mira, esto es aquí, ala. Como si estuviera en la playa, aquí enseñando todo. Hemos escandalizado hasta una señora. 32 grados al sol, alucina. Mira, ya ya no me cabe más sitio para llevar toda la ropa de invierno. Revisa un poco la, la cubierta ¿verdad? Judith, ¿qué has fed? No sé... ¿No pero... tenías ganas de subir y. No, ahora que venía quedas arriba. A <risa> ver, ahora que habíamos calentado un poquillo, a... Bueno, ya hemos bajado por Tetudons hasta un pueblo que se llamaba. Benasao. Benasao. No. Este. Benilloba. Este no es igual. Hasta el colecha, Benasao. Y este, que es Benilloba. Vale. Bueno, ya hemos bajado el puerto de Tudons hasta Benilloba para hacer el puerto de Confrides entero. Te metimos por el coche, justo ha pasado cuando Madre estabas. No, no, no, no, no, porque estaba yo, él, mete, mete. A la cuarta va la Desde Benilloba son 10,7 kilómetros al 4,10. ¡No! Desde Benilloba son. letrero! ¡Ah, ya! allá! Desde Benillova. <risa> De... <risa> De... Desde Benilleva son 10,7 siete kilómetros al cuatro, <risa> es ciento. Fácil, no puede ser más fácil. ¿Qué chulo? A ver, no son los Alpes ni el al Pirineo, pero es que en enero, esta temperatura... ¡Mañana me corto! con Frides coronado oye, me ha sorprendido, me ha gustado mucho el puerto de Tudon será así como más cerradito y hasta al final ya se abría y se iba viendo así que hacía un par de tornantes la carretera especial y extra, no sé si es que Uf, llevo tanto tiempo sin hacer puerto que ahora me conformo con cualquier cosa no, pero no, muy chulos, a vosotros os han gustado ¿no? está chulos sí, sí, está chulo, está chulo ya vale de puertos por hoy, ahora ya nos vamos de vuelta hacia Avenidor 1600 acumulados, Aploya. 50, 50 kilómetros, no, está bien, está bien, ya vale, ya vale por hoy que es el primer día de nuestro stage aquí en la Costa Blanca y de pretemporada, que estamos Me voy a cambiar y ahora os cuento Oye, antes de nada Qué pedazo 30 kilómetros o 35 de bajada Más espectaculares que acabamos de hacer Excepto los 10 últimos muy, los bueno, entrada muy pastosos, atrás, ¿no? Pero lo anterior Bueno, que os cuento Que es que me enrayo Bueno, al final hemos visto a un A un profesional del quick step Aquí estamos, esto es lo que comemos en equipo Yo pensaba que ya. os cuidabais un poco mejor ¿eh? <risa> Venían 6 Y que os depilabais bueno, pues ahora sí, súper chula la ruta, nos ha gustado muchísimo. Han salido 90 kilómetros, 1800 acumulados. Hemos subido el puerto de Tudons y Confrides. Súper chula la subida y súper chula la bajada, en especial de Confrides. Me ha encantado, de verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y ha sorprendido mucho la zona. Ha sido nuestro primer día de stage, todavía nos quedan dos por aquí, así que quedaros porque seguro que podemos enseñar sitios chulísimos. Hoy hemos pasado por un castillo. Castillo de Guadalest Y me ha flipa. Os voy a poner una foto porque como ya hemos bajado no hemos hecho vídeo. Y me callo ya porque me están esperando para comer. Hasta luego y o me no, da No sé. Hasta luego y...